Escenas como estas son frecuentes en Quito. Personas gravemente heridas y fallecimientos a causa de siniestros viales. A más del sufrimiento que generan estos percances para las víctimas y sus familias, usted se ha preguntado qué tan costoso es sufrir un accidente de tránsito. Cuando hay un daño material, por ejemplo, a una señal de tránsito, Depende de la señal de tránsito, entonces tenemos señales de tránsito desde 80 dólares, 120 dólares, o al semáforo, o al poste, o a las guardavías, a los diferentes elementos que existen dentro de la, de la ciudad. Según la empresa metropolitana de obras públicas, al mes 17 semáforos son destruidos en el distrito metropolitano de Quito a causa de accidentes de tránsito. El costo de reparación y reposición es variado. Y depende de la magnitud del siniestro. Sin embargo, los valores oscilan desde 25 mil a 95 mil dólares. La agencia metropolitana de tránsito como primer respondiente indican cuál es el elemento que ha sido dañado y es enviado a, tra a través de un parte a cada una de estas empresas. No obstante, cuando un semáforo es inhabilitado por un accidente, genera otro tipo de problemas. Depende del daño que sea, entre dos y una semana eh, nos encontramos sin un elemento. En los semáforos por lo general se los ponen en sitios de alta afluencia vehicular, entonces eso podría eh, causar tiempos de demora en ciertas partes y también afectaciones en que pueda existir un siniestro. Los postes de luz son bienes públicos que también se ven afectados por los accidentes vehiculares. Hasta mediados de junio de 2022 son 206 postes reemplazados en la ciudad y cada uno tiene un costo de 1.200 dólares. Es toda la infraestructura eléctrica en realidad en la que se ve afectada. No solo es el poste, muchas veces hay transformadores, equipos de protección y reconexión, conductores, luminarias, que obviamente dependiendo del grado de afectación, esto incrementa el costo de la valoración. Los dueños de los automóviles involucrados en accidentes de tránsito y que ocasionan daños a la ciudad deberán cancelar los costos de reparación para retirar sus vehículos de los patios de retención. Tienen que pagar todos los elementos que han sido dañados, eh, como le comentaba, los postes, los semáforos, los reguladores, las señales verticales incluso, desde las más pequeñas que son las de parada de bus hasta las más grandes que, por ejemplo, podrían llegar a ser pórticos. A causa de los siniestros automovilísticos en Quito, para el 2022 la EMOP tiene planificado destinar 250 mil dólares para la reposición y mantenimiento de los bienes públicos afectados. Esto porque en ocasiones los responsables de los daños fugan. Las principales causas de accidentes de tránsito en Quito se producen por el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y en un gran porcentaje por conducir en estado de embriaguez. Es por eso que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía. Si va a conducir, pues... Que no consuma alcohol, porque la mayoría de los accidentes de tránsito que se ocasionan contra la posteridad de la empresa eléctrica Quito son con personas en estado etílico. El exceso de velocidad es una causa que uno lo puede controlar eh, en verdad uno parece no que 50 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora no va tan rápido pero sí es, es muy eh, rápido. Recuerde que además de sufrir una grave lesión o perder a un ser amado Usted podría llevarse una gran deuda por ocasionar un accidente de tránsito.